¡Hola a todos y bienvenidos a ver si quedamos! Hoy estoy en un sitio que como veis no es mi sitio habitual y es porque estoy con mirella Hoy no hay perros, hoy hay gatos. El problema es que me dan alergia a los gatos y bueno. Bueno, como podéis ver y habéis comprobado en el vídeo anterior, eh, estoy metiéndome un poquito más de lleno con todo el tema del método curly, He metido un buen tijeretazo para conseguir mi rizo, pero todavía, eh, pues todo lo que es la zona de las puntas, a lo mejor hasta aquí o así, eh, llevaré a lo mejor como un alisado, entonces no termina de, de coger forma y, y va a ser un proceso largo. El caso es que cuando te inicias es muchísima información, muchísimos tecnicismos, eh, siglas, no sabes por dónde empezar y bueno, ya ni hablemos de productos. Entonces me parece muy buena idea si empezamos poco a poco con todo este tema porque sé que hay mucha gente que tiene el cabello rizado, o ondulado y que no sabe manejarlo y piensa simplemente que tiene pelos de loca y no lo es. Entonces vamos a hablar hoy de la porosidad del cabello. Hay tres tipos de porosidad. Tenemos la porosidad baja, la fibra capilar cuando tiene una porosidad baja, la cutícula del cabello está completamente pegada a la fibra capilar. Entonces esto hace que los productos sean muy difíciles entrar. Tenemos una porosidad media, que es la ideal, que lo que hace es coger esa hidratación, esa nutrición que le damos desde el exterior, pero no la suelta, o sea, la coge y la mantiene. Que eso sería lo ideal. Y por último tenemos la porosidad alta, que son estos cabellos que cogen, que absorben muchísimo el agua, la hidratación, la nutrición, todo, pero eh, como la fibra capilar eh, la tiene, o sea, lo que es las cutículas de la fibra capilar las tiene completamente abiertas, como no se terminan de sellar, eh, pues al igual que entra, sale. Hay varios métodos para descubrir qué tipo de porosidad tiene tu cabello. Por un lado, simplemente eh, tocando lo que es la fibra capilar de nuestro cabello. Cogemos un pelo y lo que hacemos es tocar hacia arriba entonces eh, si lo notamos completamente liso sin ningún tipo de rugosidad eso es que tenemos una porosidad baja o sea si notamos algo de textura pero nada exagerado eso es que tenemos una porosidad media y por el contrario si notamos muchísima muchísima textura muchísima es que tenemos una porosidad alta yo con el tacto noto que es alta vale Y luego también, pues a la hora de, de todo este frizz que recoge mi cabello, llueve un poco y me vuelvo una esponja o una oveja. Pues con eso yo me di cuenta que tengo una porosidad alta. Por último está la prueba del vaso de agua, que es la prueba que vamos a hacer hoy. ¿En qué consiste esto? Tenemos que coger algunos mechones que... son bueno, mechones... <risa> mechones no. Lo que tenemos que hacer es coger los típicos pelitos que se nos caen pues, cuando nos hemos cepillado el cabello, lo que sea coger esos pelitos y meterlos en un vaso de agua. Seguramente si estáis en transición o si no seguís el método Curly, es posible que hayáis utilizado algunos de los productos que, pueden cam que puedan cambiar esa textura. Entonces muy importante es lavar esos pelitos, antes de hacer la prueba, con un champú sin siliconas pero que contenga sulfatos. Lo que vamos a conseguir con un champú que no tenga siliconas pero sí sulfatos es limpiar al completo la, esas hebras capilares y poder hacer la prueba de una manera más precisa. Os comento, he estado leyendo e informándome es posible que tengamos varios tipos de porosidad en el cabello. No sé si esto será verdad o no, a lo mejor es posible que una persona con una porosidad media si ha estado tiñéndose durante mucho tiempo el cabello pues que en la zona donde tenga esos tintes o alisados o permanentes eh, pues tenga una porosidad alta sería normal y sin embargo pues el pelo nuevo que le está creciendo pues que sea una porosidad media por ejemplo entonces vamos a hacer la prueba de la porosidad bueno pues como veis ahí tengo unos pelitos y vamos a hacer la super prueba los cabellos lo que tenemos que hacer es lavarlos con un champú con sulfatos, como os he comentado, y dejarlos secar pues en alguna servilleta, tisu o lo que sea, para que se le quite... bueno, pues vamos a secarlos. Y eh, lo que luego vamos a hacer va a ser dejarlos en el vasito de agua y vamos a esperar unos entre 2-4 minutos, un ratito... Que veamos que el pelo empieza a absorber el agua o no y vemos a qué altura el vaso está. Si el pelo pasados esos minutos se os queda, pues básicamente flotando, es que tenéis una porosidad baja. Si se os queda por la mitad del vaso es que tenéis una porosidad media. Y sin embargo, si se os baja, que mira el mío ya ha bajado, si se os baja hasta abajo es que tenéis una porosidad alta. Está abajo y lo acabo de echar, o sea, yo tengo una porosidad... ¡Maravillosa! Os estaréis preguntando qué hacer. Vale, pues eh, si somos una persona con una porosidad baja en el cabello, lo que tenemos que intentar hacer es abrir esa cutícula e intentar que penetre el producto dentro antes de que se cierre. ¿Cómo se consigue eso? Pues sobre todo con calor. Entonces os podéis aplicar mascarillas y poneros el típico gorro este espacial del futuro. Bueno, más que espacial del futuro es para que los extraterrestres no te lean la mente y aplicar calor, eh, hay lo que son gorros de semillas, eh, podéis poneros una toalla o un poquito de calor con secador... Eso sería, por ejemplo, uno de los tips para cabellos con porosidad baja. Y en el caso de las porosidades altas, como es mi caso, pues tengo que investigar un poquito más porque fue ayer cuando descubrí mi tipo de porosidad, aunque yo ya lo intuía. Pero lo que he estado viendo es eh, pues darles muchísima hidratación y después intentar sellar esa cutícula. Entonces si os interesa esto y queréis que lo desglose, que investigue mucho más, que incluso pueda recomendar productos en el caso de que los pruebe o si empiezo a leer muchas referencias, o sea, muchas reseñas sobre algo positivo aunque no sea mi tipo de cabello, no me importa darlas. Eh, si os interesa pues eh, podemos hacer un vídeo específico sobre cada porosidad si os apetece, dejándolos en comentarios. <ríe> ¿Y qué porosidad tiene Mireya. Pero yo creo que también vas a ser alta, sí. Sí, luego os lo decimos. <ríe> y bueno, nos gustaría saber si estáis interesados en todos estos temas capilares, que bueno, por lo que hemos estado viendo, os gusta bastante. Os gustan bastante. <ríe> Entonces si es así, dadle al like, suscribiros... Dada a la campanita para no perderos ninguna notificación. Recordad, como siempre, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, que os las dejamos aquí abajo en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo. Os esperamos en comentarios para que nos deáis vuestras dudas capilares. Y a ver si quedamos...